He yeah. dedicado a, a, a hablar sobre noticias a través del cuarto poder. Deme un momento porque me di cuenta que en el OBS no me está tomando el micrófono. Ah, no. ¡Ah! chuta! Hola gente, hola, hola. Estamos rellenando Aquí, sí. Ahí, sí ahí, rellenamos. ahí, ahí rellenamos. sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, buena. Bueno. Pasan qué cosa cuando... no...? Cuando va, ¿Qué podría llamar. ¿Dónde están, Dios? Sí, de nuevo. ¿Qué buenas tal, gente? Poca, eh. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza, programa de Pagua.cl, donde a través del Cuarto Poder hablamos sobre videojuegos. Soy Snow, junto a mí se encuentra Tenecan y Metaru. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, bien muy bro? bien. Bien. Hace frío. Hace, hace frío. frío, sí. Hoy, hoy día amaneció súper helado y estos días van a estar... Aún más bajas las temperaturas, así que cuídense chicos. Cierren sí, las ah, ventanas. <ríe> sí. ah, como quedarse en casita, de tomarse un tecito después un tecito, un sí, tecito después de un tecito. Un tecito después un tecito, sí. Bueno. sí. Oye, a pesar de que nosotros eh, hablamos el día miércoles sobre las noticias de la semana pasada y antepasada. Igual durante esta semanita surgieron Varias eh, notitas interesantes Que vamos a hablar en este momento Entre las cuales Tenecan sí. eh, Justamente el día jueves Se realizó el State of Play Ahí sí nos puede entregar más sí, detalles sí. De cómo estuvo Estuvo interesante el State of Play Habían hartas cosas ahí eh, Que se esperaban, otras que no se esperaban Tanto eh, Estuvo bien la tónica que veníamos conversando de que a estas alturas probablemente están tratando de sacar todo en Play 4 y en Play 5 a la vez Porque no están dando las ventas todavía, ni probablemente el, eh, la, la manufactura, digamos, como para que haya tantas Play 5 Pero a pesar de eso, igual hubo hartas cosas interesantes Partieron hablando, si no me equivoco, del Moss Libro 2 del Moss, que es un juego que salió para pillar en Play 4, si no me equivoco y ahora para Play 5 también eh, van a sacar la segunda edición de este juego Que se ve muy lindo, se ve muy lindo Y me, me encantó el trailer, estaba muy bien detallado eh, Se ve muy interesante el gameplay Y además yo no, yo no pude jugar el primero La verdad es que no he tenido mucha experiencia con el, con el VR todavía Pero a pesar de todo se ve muy bacán el juego eh, A continuación mostraron algunas cositas del Arcade Gedon? Arcade arcade Gedon. Que es un juego que recuerda mucho al Fortnite eh, Y creo que eso es casi todo lo que puedo decir del juego <ríe> Se parece mucho al Fortnite eh, Tiene una estética un poco más punk Y tiene mm, algunas otras cositas Pero la verdad es que está como en esa tónica de arte, de estilo de juego Como que está bien por ahí la cosa Como que mucho no mucho más que eso No, no, se, no se vio por el momento eh, Se mostró también el tribe Mid o Midgard que eh, tiene una onda muy Age of Mythology. Eh, obviamente tiene, tiene toda esta pinta como de mezcla entre roguelike y como de, de, de estrategia en tiempo real. Se ve muy lindo el juego también. Eh, y después mostraron un juego que a mí, dentro de todos los que se mostraron, es uno de los que más me llamó la atención. Se llama Sifu. Que es aparentemente una especie de beat'em up dentro de un bar. Y es un juego habo, ambientado en Japón, creo. Así que, o, o China, no recuerdo si era Japón o China. Pero bueno, se ve muy interesante. Y también tiene todo un tema con, con el avance del tiempo y el avance de la edad del personaje principal. Cosa que no me quedó muy clara en el trailer, pero a pesar de todo se veía muy, muy, muy interesante. Sí. La el... única nota baja que... Era... Mira, sí, a... Sí, a... La única por... nota baja que diría de este trailer. Sí, dale no. Sí, es que para complementar, justamente el tema de la edad viene dado que a medida de que tú mueres o fallas en la misión eh, tú vas eh, envejeciendo Ah, cuando mueres envejeces Sí, esa Como es la gracia Cuando vas perdiendo envejeces Claro Ya, yeah. interesante Interesante Y claro, la única nota baja que yo diría de ese trailer en particular o la presentación de este juego que la música era bien fome yo diría que si le hubieran puesto música un poquitito más animada, podría haber eh, resonado mucho más de lo que resonó. Porque la verdad es que esto, estoy viendo aquí las reproducciones de, la, de los trailers en el canal de PlayStation. Y uno de los que tiene más reproducciones es precisamente el Sifu. Yo creo que es uno de los juegos que más llamó la atención ayer. Eso mismo iba que a decir yo. Que... Sí, mm. mucha gente muchas perdón, ya, Pero, mucha gente está reaccionando que derechamente sí fue lo que más llamó la atención, que más más más anticipado entre todo lo que se habló, porque igual mucho de lo que se mostró igual ya se había visto. Sí. Sí. Sí, sí, sí fue ya, ya había sido mostrado el año pasado si mal no me equivoco. Mostrado y o, y o anunciado además ¿Cómo? Así que sí, sí. El, como digo, la única nota ahí como, como que sería interesante ver un poquito más en la música, pero fuera de eso, la verdad es que el gameplay, la gráfica, todo se ve muy muy muy interesante. Después se mostró imágenes del Jet, que si no me equivoco el Jet lo vienen atrasando hace bastante tiempo, eh, pero a pesar de eso el juego se ve bastante bonito, se ve... Eh, el gameplay se ve bien interesante, como que es reminiscente de varios juegos como de exploración más, o más introspectiva, como podría ser el Journey, el Flower y todo ese tipo de juegos eh, que tienen como ese tipo de gameplay y se ve muy muy muy muy lindo la verdad. Tiene hartas mecánicas que dan, dan la sensación de que están explorando un poquitito más allá de solo, valga la redundancia, la exploración, el factor de exploración, sino que también va a tener un poco de combate, un poco de un poco de, de estrategia pero eh, la verdad es que todo se ve muy muy muy muy bien a continuación del jet mostraron uno de, lo que, uno de los que probablemente sea de los títulos más esperados también de lo que se mostró en, la, en el set of play que es el juego de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba que es uno de los mm -hmm. animes más populares de, de digamos de estos últimos tiempos <coughs> hace poco salió la película de hecho de Kimetsu no Yaiba, es una estrategia que además otra, otras empresas de anime han estado replicando y el juego también se ve muy muy muy interesante, tiene unos factores de gameplay también que se ven muy cool eh, y la duda que me queda a mí por lo menos es qué tanto de la historia va a abarcar porque tengo entendido que el manga ya terminó y tengo entendido que el anime todavía le falta un buen tramo así que sí. no sé si el juego va a llegar solamente hasta lo que es el anime o va a ir más allá, o va a hacer el anime y la película como que eso no lo dejaron muy claro en términos de historia <risa> eh, pero a pesar de todo eso se ve muy muy muy interesante y se ve muy lindo y muy cool el gameplay también. Sí. Eh, a continuación, yo, es muy posible de que el juego abarque principalmente el arco de anime muy posiblemente mm. tenga side stories y, y claro, que intente abarcar parte de la película a menos que lo lance como un DLC Sí, como está está es, como es la tónica de, de, de estos juegos de, de anime por lo general. <risa> eh, lo que sí, tal como decía, la, la película fue estúpidamente bien, así que igual tiene buena recepción del público. Y se sí, la película la fue súper sí. bien. Oye, y hablando de eso, eh, Simón <risa> en el Lux dice que este es el jueguito de los Jaivas por Kimetsuno Jaiva. Kimetsuno Jaiva. <risa> Ay, bien. Viene ahí el Simón, saludo sí. para el Simón. Sí. Eh, ahí hago un paréntesis: tanto el juego de Kimetsu no Yaiba como, como el que voy a mencionar a continuación fue un mini bloque de Sega, aparentemente, dentro de lo que fue la presentación del State of Play. Y el siguiente es un juego que tiene mucho más el espíritu de, de, de Sega, más reciente incluso, que es el Lost Judgment, que tiene, tiene una cosa como mea Yakuza, ¿no? Y tiene una cosa mea también. Eh, ¿Cómo que se llama este juego? El, el Ace Attorney que mezcla muchos muchas cosas que tienen que ver con eh, juicios pero también como cualquier juego de SEGA de los más recientes como que tiene tenéis para hacer yoga tenéis para bailar, tenéis como para pelearte en la calle con gente, es como que uno de, de estos juegos que tienen de todo y ah, lo que el, más me llamó la atención eh, fue la gráfica ah, la los gráfica es increíble se supone que está dentro ¿Mm? del universo de Yakuza ah, sí, a ese nivel, ya yeah. Es parte claro. del universo Yakuza De hecho, si tú incluso tuve ahí dentro del Tyler Sale Sale el Yakuza favorito de todos mm. Y tenemos una noticia más rato acerca de este juego Así que eh, Igual está prometido hace bastante rato De hecho, este es Este juego es la secuela de Judgment Un juego que salió en el 2019 Ya yeah. Bacán Fue re bien así que... Bueno Sí, no Y aparte que los Yakuza en general están teniendo un boom de popularidad así enorme ¿Mm? Así que, eso eh, Para continuación Se mostró bastante de lo que se viene en el Death Stranding Director's Cut Mostraron <risa> un montón de cosas nuevas, tanto batallas como devices como parte de la eh, pelea, historia, un montón de cosas, la verdad. Yo sigo ahí un poco con la interrogante de de por qué Director's Cut Si Kojima se supone que lo hizo todo Pero puede ser más una cosa de marketing Que otra cosa sí, Pero bueno. la verdad es que la cantidad de cosas que mostraron Me parece que lo, lo, lo amerita, sí, amerita y, y Igual juego. vamos a mencionar al respecto Un poquito más adelante Sí, vamos a entrar un poco más en detalle Después eh, A continuación también se mostró <coughs> Un juego que se llama Fist Que es un metroidvania en 3D y que tiene hartas cosas bien interesantes, eh, sobre todo todo el tema de, de, de los personajes, el diseño de personajes se ve bastante interesante. Eh, basic, basic, básicamente, a pesar de ser un Metroidvania 3D, 3D, tiene una cosa que a mí me recuerda mucho también a, a otros juegos como el Borderlands o como el... Beyond Good and Evil, más que nada por el tema de, de, del diseño de personaje, así que se ve bastante interesante. No sé si hay alguna nota extra además en el Fist. No. ¿No? Bueno. No. Y por último, lo otro que se mencionó también, que fue la mayor parte de la presentación, más de nueve minutos de gameplay, fue el Deathloop que se viene anunciando también hace bastante rato. Y... Eh, Sí, básicamente fue una larga, larga, larga, larga introducción a lo que va a ser el gameplay de este nuevo juego de, de Bethesda, ¿no? Es de Bethesda, ¿cierto? No lo estoy uh -huh. sí, y de Arkane. Sí. sí. Eh, mucho, mucho, mucho prestado de El Dishonored. Eh, cuando lo vimos, por lo menos, nosotros nos dio esa sensación. Así que, bueno, a la gente que le gusta el Dishonored seguramente le va a gustar este juego. A mí me gustó mucho lo que, lo que presentaron. Definitivamente, ya hace rato que eh, estaba súper. Eh, venía la estética, el estilo, la presentación. Pero cuando, por ejemplo, lo, una de las cosas facables que pude escuchar ahora eh, los diálogos y definitivamente se fueron al chancho con todo el, el gancho de película setentera de acción. Así que. Sí. o sea ya ya las visuales de las gráficas te, te, te dan esa pista pero de que el juego se fue a full en el feeling de una película setentera de acción ya definitivamente promete que va a tener muy eh, a, acá puede haber un título uno de los títulos fuertes que vamos a tener para el, esto cuánto, creo que este sale el próximo año este año sale este año el título eh, oh, sí, hace tanto bien. que no viene un o sea, que no me acuerdo <risa> No, sí, sí, creo que sale como en septiembre Si no me equivoco Sí, el 14 de septiembre mm. Ahora, este el Deadloop es de los pocos juegos Que se mostraron que creo que no va a salir En Play 4, solamente en Play 5 y PC en uh -huh. Lo cual eh, que, Después aclararon sí, de que sí. tiene exclusividad Temporal para consola Ah ya, va a ser Play primero 5. en consola Y después sí. va a salir en... ya Ah ya. Yeah. A mí lo que me lo que me llama mucho la atención es el estado de Bethesda en general Y también el factor de que estamos viendo muchos juegos que están aprovechando narrativamente todo el tema de, del game over Por decirlo de alguna forma Y te justo mencionabas lo del Sifu, por ejemplo, de que cada vez que mueres como que vas avanzando en tu edad El año pasado tuvimos el Hades y ahora también el Deathloop que también juega un poco con el tema de, de morir y, y, y volver a jugar y, o de tener como el respawn, pero que el respawn sea como canon dentro del, de la narrativa, digamos. Eh, eso me parece muy, muy interesante. Sí, el, no sé, no sé, la, no sé qué tanto... a nivel de diseño ya muchos se han dado cuenta, y esto viene de la mano de Brayden en todo caso, de que no por ser un Game Over significa que se acabó el juego, sino que puede significar que ganaste experiencia. Puede significar de que aprendiste algo nuevo, sí. puede significar varias cosas. Entonces, el concepto de Game Over de por sí, le intentan dar una vuelta a actualmente los diseñadores de juegos. Y se agradece claro. igual, que no se, se mucho. inclusive el, el Mario Odyssey, el Game Over, lo jugó de una forma de que en vez de perder vidas, derechamente pierdes monedas. Claro. Hmm. Pero bueno, es interesante ver cómo juegan los desarrolladores con eso uh, de, aquí, de aquí en adelante, digamos. Sí. Porque ya se está volviendo más mainstream. Ah, ya es un concepto. O sea, yo creo que es uno de los últimos conceptos que viene así como residual de la época de los arcades y de las consolas. Eh, de generaciones sí. previas. Y sí, sí, igual, hay que ver. Porque en realidad, igual también sigue siendo un elemento bastante integral de cómo se desarrolla. O sea, es. En ¿Cómo defines el progreso? Eh, y, el, claro. y los desafíos. Igual hay juegos como, por ejemplo, en. A ver qué se me ocurre ahora de la mente. Eh, por lo menos en experiencia single player. Por ejemplo, si la mayoría de los FPS ya consisten en elementos de checkpoint, donde pues, si tú no lográs. O sea, si te matan, volvías al anterior checkpoint y chao nomás. No es un, no es un punto realmente morir. A menos que. Morir sea un elemento precisamente relevante de la trama o de la mecánica, como lo que pasa ahora en Ted. Claro. Pero. Ahí dice Simón en el chat que dicen por ahí que los Game Over ya no deberían existir. Justamente. Eh, es que depend depende del juego. Mm. Que el depende Game Over. Juego, sigue, mira, no nos pongamos muy filosóficos. Sí, es, pero en el fondo es integrar el Game Over dentro de las mecánicas del juego, no que sea un inhabilitante. Eso es para, eh, lo que Exacto. se intenta jugar con eso. Eh, oye, saluditos a Simón, a Dave CL también y a Felipe Gamer que se han dado una vueltita a través del chat. Muchas gracias también a Fanny Chan. Saludos. Eh, Fanny. Eh. Ya, sigamos con las noticias. Tenecan. Sigamos con las noticias. Vale. Hay hartos lanzamientos interesantes eh, en la Switch, sobre todo esta semana. Uh -huh. eh, porque hay varios juegos de PC. Que ya se habían sido anunciados Y han sido lanzados en PC eh, Pero en, es, en Steam propiamente tal uh -huh. Que ahora están lanzando en Switch Entre esos está, por ejemplo, el Lotus Reveal Que es eh, una novela visual Yo me atrevería a decir que el desarrollador Es latino, pero no, no logré ahí Darla con el, con el dato exacto Pero es una novela visual que se ve bastante Interesante, es un desarrollador bien chico Así que se agradece que Nintendo le, dé, le, está, le esté dando el espacio A estos desarrolladores uh -huh. El Fates of Ort también es un juego que, como, como mencionaba antes, es de estos RTS, ¿no? Más de estrategia ¿Mm? eh, y de, de construcción, que también había estado disponible en Steam y ahora se está lanzando en Switch. Eh, hay uno más, un segundo. Si no me equivoco, hay otro que se llama Childhood Gone también, que eh, también estaba en Steam. O oh, perdón, el Rogue Wizards. Que también estaba en Steam Y eh, ahora se va a lanzar en Switch Algunos otros lanzamientos notables de esta semana Son el Trials of Mana Que va a salir, estaba en Play 4 que estaba en Switch Pero va a salir ahora para dispositivos móviles eh, Va a salir también O se anunció, en verdad este, se, se anunció recién no, no, no está dicha la fecha del lanzamiento Está más que nada en Early Access eh, Un juego que también hace reminiscencia Al Borderlands eh, Que se llama Space Punk eh, y creo que es si no me equivoco va a ser exclusivo de la Epic Store la de, sí de la Epic Game Store y ahora va a estar en Early Access eh, comenzando esta semana disponible desde el 14 de Julio uh -huh. eh, sí también tiene una cosa mea Diablo así que sí es como una mezcla ahí entre Borderlands Diablo obviamente una estética un poco más más steampunk ¿no? Eh, y por último mencionar que va a salir este viernes, el skyward World HD por fin en Switch. Para aquellos que no pudimos jugarlo, que no tuvimos la oportunidad de jugarlo, eh, está bueno que lo estén sacando en Switch. Y eh, creo que después vamos a ahondar un poco más en esa noticia, pero eh, voy a hacer ahí una última noticia que no tiene mucho que ver con los lanzamientos. Pero eh, apareció esta, en el periodo de esta semana... Eh, un, un nuevo dispositivo para la Super Nintendo, para la consola de Super Nintendo, que es un cartucho llamado Super MIDI Pack, que tú lo conectas, lo, lo pones, digamos, en la Super Nintendo y puedes convertir tu Super Nintendo en un, eh, en, en un instrumento MIDI. Es decir, que puedes utilizar los samples de la Super Nintendo con un controlador MIDI como este, por ejemplo. No, es un okay. tecladito chico, tú lo, lo conectas, digamos, vía MIDI, que es, digamos, son señales eh, Lo conectas ahí a la consola Nintendo y sí. puedes tocar como si fuera un instrumento ¿Puedes, ¿puedes volverlo a mostrarte, Necan? Que justo está en el video Ah, sí, por supuesto Esto es un controlador MIDI, en, el, en la mayoría de los controladores MIDI se, Antiguamente se conectaban por un cable MIDI, propiamente tal De hecho, que tiene la conexión aquí Hoy en día se usa más USB Qué uh -huh. cosa no se usa USB hoy en día <risa> Pero... Eh, <coughs> sí, está es la opción, si no me equivoco De utilizar tanto controlador, controlador MIDI como controlador MIDI a través de USB Con el cartucho de la, del Super MIDI Pack Y la verdad es que Veníamos conversando de que el tema de los samples de la Super Nintendo Fue súper complejo durante la época Y creo que es una de las primeras veces que tenemos tanto acceso con tanta facilidad Sí, eh, en verdad se, se entrega lo que se está prometiendo, digamos, eh, a la, al, al sonido de las NES. De hecho, mucha gente saltó al toque a comprarlo precisamente por eso. Porque hayan habido simulaciones, han habido intentos de hacer VSTs, instrumentos digitales eh, de la Super Nintendo que han sido súper buenos. Pero así como tenerlo sonando en la misma Super Nintendo... Es algo nuevo, es algo fresco, digamos. Y a la gente que le gusta el chiptune y la música retro de juego es una oportunidad imperdible. Así que full recomendado ahí. Ojalá que resulte todo bien y que dijeron que iban a hacer copias limitadas en todo caso, pero yo creo que si les va bien, lo más probable es que saquen más. Así que, bacán. Así, pregunta acá. Donde yo sé la hacer chiptune en la Super Nintendo debido a lo que tuve mencionado antes bastante difícil incluso hasta el día de hoy por lo mismo precisamente, antiguamente antiguamente no se podía controlar de esta manera con teclados ¿Mm? digamos los chips de sonido de las consolas si no me equivoco hasta bien adelante eh, ¿Mm? si no lo que se hacía normalmente era componer la música en, lo podías componer en un teclado o en una guitarra o en lo que sea lo escribías en partitura y después esa partitura tú la pasabas a eh, un, un escritor de, del chip mucha, mucha gente de hecho todavía usa ese lenguaje y lo usan en, en, en, en programas como el Famitracker en el Famitracker tú vas poniendo canal por canal la nota que tiene que tocar, en qué tiempo y en qué octava y de repente la, con algunos efectos también, le puedes especificar aquí, oye estas notas las quiero con este efecto y estas otras notas con con este otro efecto. Pero claro, antiguamente lo tenías que escribir en el teclado, digamos. Es, es como, sí, quiero que en el primer compás en, en esta nota, y esta otra nota, y esta otra nota, y quiero que todas sean corcheas, o que sean todas de, de digamos, qué sé yo, negras, o que sean todas blancas, ¿cachai? Y ahí vas construyendo la música. Pero ahora, eh, la verdad es que controlarlo con un teclado es algo mucho más musical. Es algo onda? mucho más intuitivo para un músico. Eh, escribir, de repente en un computador a mano no es tan intuitivo musicalmente entonces se agradece y sumamente interesante el costo del, de este cartucho es de 99,99 ,99 sí. dólares no incluye impuestos y tampoco incluye más, el, el envío sí. así que todo eso corre más impuestos más el envío claro sí así que no es un gasto menor la verdad o ah, sea, igual si está involucrado en la escena y como más que, más que para algo, claramente es un artículo que no está diseñado para el público general, pero sí para la gente que específicamente cree esto que es un salvavidas. Totalmente, porque hasta este momento, no sé, por ejemplo, hay, hay otras consolas que sí se puede, que sí se puede y se usan mucho, computadores también, en el caso de la Commodore 64, por ejemplo, uh -huh. o de la Sega Genesis, o de la NES, ya, si no me equivoco, ya hay formas de poder usarlos como instrumentos, es decir, no no emularlos en un computador, sino que, derechamente, sacar el sonido de la consola, ponerla en una mesa de sonido, en un mezclador, y, y hacer música con eso, digamos, con un teclado. Esto He hecho, el, el y si no gameplay Boy popular... La... Muy, game Boy es muy popular en es la escena del chiptune, precisamente. Bueno, una porque es bastante portátil, dos también porque chip sí. es, es full support para usarlo precisamente por eso. Muchas veces, de hecho, sí. Sí, hemos tenido muchos, hemos visto varios shows de, por ejemplo, la gente de House Super Portable que usa sí. Game Boys en conjunto con controladores mini, como teclado. Precisamente uh, el primero que se me viene a la mente es Foco, Francisco Foco. Tiene oh, una ¿Eh? va todo ahí, está sí, bien. es muy común. Es muy común y es muy bacán. Es como la forma, en verdad. Claro. Que, que no sea emulada, digamos. Y que no sea menos complicada. Porque la verdad es que andar trayendo dos o tres Commodore 64 en una mochila no es tan cómodo. <risa> no es tan cómodo, rá, El chiste malo del día. Sí. <risa> es un chiste para los músicos. <risa> <y> los <talibanes. risa> El chiste a los amigos músicos. Continuamos, meternos en fin. entonces. Sigamos, entonces. Ah, eh, eh, después de ese momento alegre... ¿Por qué a mí me tocan tirar las, las noticias pink? Me tocan <risa> hablar de las cosas... Esta semana no hay noticias, no hay grandes noticias, se lo siento. Y de Sonic, ah, hubo un trailer ahí donde mostraron eh, eh, cómo se ve el nuevo Sonic Colors, y se ve maravilloso, pero eso no es lamentablemente lo que sí. nos convoca hoy. Con respecto a SEGA, eh, de partamos mejor primero con una compañía respetable que, que es reconocida por ser eh, amigable con la comunidad y con sus fans, como es Nintendo. Eh, hace, un pa, hace un tiempo atrás eh, demandó un sitio de que hosteaba distribuida a ROMs. Nosotros sabemos todo cuál es la política de Nintendo frente a la distribución de, de los juegos emulados. Ganó esta demanda Tenía que subía a un total de 2 millones de dólares por años y perjuicios de copyright. Ahora, obviamente eh, Nintendo, básicamente lo que, lo que consistía esta demanda es que Nintendo pidió una cifra que, si no me equivoco, eh, 40 mil dólares por juego que fue distribuido en este sitio cual eran alrededor de unos 49 juegos por cada uno Nintendo pidió mil dólares más 30.0 000, eh, más 400.000 por daños parte de eso lo cual eh, subió a un total de 2, alrededor de unos 2 millones de dólares un poquito más obviamente Nintendo, obviamente la corte dijo que era imposible para esta persona poder eh, pagar este, esta cifra, porque la persona dijo que a lo largo de toda la existencia de, esta, de este sitio logró hacer unos eh, 20 mil dólares. Tipo estaba desempleado. Mm. Esto, este sitio era el, Era el eh, la fuente de ingresos que tenía. Obviamente el acuerdo legal que no. se llegó con Nintendo fue que esta persona iba a tener que pagar, hacer pagos de 50 dólares a Nintendo para poder eh, pagar su deuda. Que eso fue lamentablemente el resultado de la, del juicio. Lamentablemente, obviamente esta persona estaba desempleada, COVID no tenía trabajo y no pudo pagar estos 50 dólares. ¿Y qué significó eso? Nintendo ahora va a buscar otras acciones legales para forzar a esta persona a pagar Nah. al cual que significa que esta persona tiene básicamente opciones una, pagar o declararse en bancarrota claro ¿Cuál? Ah, el caso que construyó Nintendo eh, contra esta persona fue de que el, esta persona solicitaba a la gente que pagara una suscripción para tener más beneficios más facilidades para poder bajar los el contenido pero obviamente lo que alegó esta persona es que debido a que esta, este sitio era su fuente de ingreso sin esta fuente de ingreso no tenía cómo pagar la deuda entonces lo que, que él quería hacer es volver a abrir el sitio para poder pagar la deuda de nintendo obviamente nintendo está buscando razones legales para evitar que eso pase bueno puede mencionar que una de las dentro de las cosas que se costeaban en este sitio eran juegos de switch cual sabemos, ah. para gente que sabe un poco, eh, eh, la Switch eh, ya tiene una emulación y una y un eh, home eh, ¿Cómo podemos decir una...? La piratería de la Switch ya es un hecho. Una de las razones por las cuales se habla de que se está sacando esta consola nueva es para, eh, para matar un poco la piratería en la Switch original. No es por software es por hardware, entonces no tienen como parcharla. Eh, eh, o sea es, van cada uno de nuevo la, la eterna debat, el eterno debate sobre si la emulación es algo correcto o no. Pero nosotros, que todo el mundo está consciente de cuál es el problema siempre con emular juegos de Nintendo. La Gran mayoría, uno nunca bajan de precio, nunca están, nunca se redistribuyen. Tres. Probablemente lo que va a pasar Por ejemplo ahora con eh, todo lo que va a pasar Con la tienda de la, la Lo que pasó en su momento con la tienda de la Wii Y ahora lo que pasó con la tienda de la Wii Juegos que directamente Desaparecieron Exacto Entonces, eh... Oye me, me, me parece Hago ahí una Una, una nota eh, Me parece muy interesante desde el punto de vista legal Esta cuestión y yo que yo tengo, tengo. No soy abogado, pero toda mi familia son abogados. Entonces como que ahí tengo un poco el switch. Lo prendo y lo pago de, de vez en cuando. Pero. Imagino que esta persona no había, no había convertido esto en una empresa. Entonces imagino que si hubiera sido una empresa, él solamente dando. Si, si hubiera hecho que la empresa quebrara de repente se podría haber salvado. Pero como la demanda es personal, ahí está frito. Claro, cuando tenéis tú él se tiene que declarar en bancarrota personal, cómo va a poder hacer claro. algo y la verdad es que claro. lo, lo de los lo de los 50 dólares al mes es una estupidez, porque si tú lo lleváis al, al tiempo, digamos, para pagar 2 millones de dólares, va a tener que pagar el resto de su vida, es casi es casi como la Se lo van a tener que se lo van a tener que sacar de la jubilación, digamos. Ah, ni eso <ríe> entonces y si te parece que eso es ridículo la suma que había pedido en ori Nintendo originalmente era de 15 millones de dólares es que no, no tiene patas ni cabeza eh, es realmente ridículo pero este tipo de casos por lo general y el pato a lo mejor me, me puede corregir si eso muchas veces este tipo de casos piden estas cifras tan altas porque las empresas lo usan como mensaje o sea, no se metan ah, con nosotros claro te das cuenta sí mm. lamentable, bueno, o sea, lamentablemente las demandas que tienen que ver de empresas contra personas tiene que ver con que justamente es imagen eh, para no incentivar a que estas cosas ocurran continuamente y por lo mismo eh, encuentren de que es absurdo meterse o, o negociar a, a intentar hacer eh, dinero a través de estos procesos que no son legales, pero lamentablemente mm. muriendo un sitio surgen tres más. Entonces, tampoco tiene como ese efecto de decir de que ya no lo vamos a seguir haciendo. Sino que derechamente, ah, murió esto, claro. tengo más alternativas. Sí. No, y mira, hay una cosa muy interesante que aquí el juez, eh, dice que el juez falló. Eh, digamos, o sea no, no encontró la verídico el alegato de que Nintendo había sufrido daños irreparables de la página ¿cachai? Ah, eso Entonces, fue en respuesta de que Nintendo pidió que el sitio se cerrara y no se volviera a abrir ¿cachai? debido claro. a los daños que le había causado a Nintendo ¿Cachai? claro, o sea, estamos hablando estamos hablando de que están tirando así como no, es que este, esta, la existencia de este sitio daña, daña a mi empresa y es como, o sea, en, en el fondo, está la misma, la misma discusión con la música, o sea, la gente que te piratea un disco, ¿es gente que realmente te va a comprar un disco si no tiene ese disco pirateado? Yeah. No necesariamente, ¿cachai? Han habido muchos estudios, han habido muchos estudios de mercado, de distintas empresas que han tratado de demostrar que la piratería quita ventas ninguno ha logrado llegar a la conclusión de que eso realmente es algo que pasa eso solamente es un tema que han inventado las compañías durante mucho tiempo para justificar eh, su combate, entre comillas, contra la piratería pero eh, muchas veces el alegato que se da en contra de, por ejemplo, la redistribución de juegos emulados precisamente eso, uno, que no existe redistribución que no, mira, yo siempre voy a poner de, de pie el caso de Sudamérica porque en Sudamérica nunca existió distribución oficial. Uno. No había soporte oficial. Y hasta el día de hoy todavía no hay soporte oficial. Cuenta Entonces Nintendo. Obviamente la gente que eh, trae juegos. Por ejemplo hoy en día de Nintendo Switch a Chile. Físicos. Hace trayéndolos directamente desde Europa. No hay una empresa. Hay, o sea hay una distribuidora oficial de Nintendo. Autorizada. Pero no implica que Nintendo esté físicamente en Chile O oh, más allá de eso, eh, más allá de Brasil, creo Cuenta, entonces, hay los representativos de Nintendo que existen aquí Existen solamente a nivel de marketing no de marca ¿Te mm. das cuenta? No mm. Entonces, no es que no. si tú compras un juego y Incluso ni siquiera lo lleves a la piratería Llévalo a la, a la reventa Nintendo no uh -huh. Nintendo no pierde plata Nintendo no pierde plata porque tú compras un juego de segunda mano no, no tenemos que ir muy lejos en el pasado cuando, cuando mucho tiempo atrás las empresas trataron y ni siquiera son los desarrolladores uh -huh. son los distribuidores los que empujaron eh, políticas para prevenir la venta de segunda mano de los software aunque sean físicos. Cuenta. Sí, de hecho todo, ese, todo el asunto de Sony diciendo ah, así es como vas a compartir los juegos de Play 4 se lo pasaba de una mano a otra y eso fue como, fue como ok, paren de intentar de hacer esto fue como el, la, la tapada de boca digamos sí, y al final todo eso perdió sentido en el tiempo porque ni, nadie, nunca pudieron realmente empujar eso porque nunca le pudieron demostrar a los clientes, al usuario eso era un beneficio para nadie te das cuenta lo único que perdían eran los usuarios mm. no. Ahora, bueno eso, eso es algo obviamente mm. no es el primer caso de nintendo cerrando sitios de emulación ni, Ahora, recuerdo, que no. ni va a ni ser el último, último. Así que vamos a ver cómo se desarrolla ese caso porque es muy probable que ese sitio lamentablemente va no a quedar en nada pero, hey, y, y, y entendamos algo esto ni siquiera es Nintendo una lucha de Nintendo contra la emulación solamente contra casos aislados porque emulación existe va a seguir existiendo y eh. sí. no, es una batalla perdida para las empresas grandes sí. solamente ellos sí. están mandando un mensaje claro sí. Oye, Oye, va a ser sigamos con rico. otra noticia Hoy sí, an, an, an, an, antes, que, no. antes que sigamos, eh, Felipe Gamer dice: La Switch es un emulador, puro sports. Eh, ¿viste? Eso sí, lo que. Sí. Uh, uh, <coughs> Mario 35. <coughs> ya, sigamos. Mario, sí. sí. Sigamos. sigamos. Sigamos. Oye, hablamos mucho en Nintendo. Ahora hablemos un poco de Sega. ¿Qué? Porque. Que no, hay, no, no hay muchas novedades sobre Sonic, eh, de, o sea, sobre Sonic, pero sí hay novedades de SEGA. Y en particular de un título que mencionamos recién, de un, de, el State of Play, que es Los Judgment. La noticia del que vamos a hablar ahora es bastante curiosa, en el sentido de que es parte de cómo se maneja del entretenimiento en Japón. todos los mm. selling points de eh, la serie Judgment, Aparte de ser un spin-off de la serie Yakuza. Es que el protagonista es un... hombre de este modo. Es un muy, muy conocido, muy famoso actor en Japón. Kuya Kimura. Mm. cual ha participado en yeah. muchísimas cosas. No puedo decir cuáles porque yo personalmente no estoy familiarizado con ella. ¿Tú, Kachai, Venegan? No, no, para nada. Pero déjame chequear. Eh, ay, ay, Tú por mientras puedes buscar. Este es sí. el problema. Eh, es muy probable que esta serie, Judgment, que le fue bastante bien, de la mano de todo lo que ha sido el éxito de la serie, de, de la franquicia ya a esta altura, de la franquicia de Yakuza, va a quedar sin secuela. Judgment es el, es el segundo, el segundo título, que está a punto, pronto se ser lanzado, y se va a quedar sin secuela. Va, va Sega, anuncia que va a tener que morir la serie ahí. Porque. Y esto es lo más curioso de todo. Agencia de talentos que controla a a Kimura exactamente eh, dice que eh, no puede haber un port de PC de este juego Sega dice wow. si no hay un port de PC se le ha ahí a ver si cuela ya. Hmm. ¿Cómo, cómo cómo uno llega a eso lamentablemente la forma o sea la gente que no cacha, las agencias de talento en Japón son taconianas cuanto a cómo manejan la imagen de, lo, de los artistas que controlan eh, hay algunas agencias que prohíben la imagen de estos, de estos actores aparezcan en la internet Tú, hay, hay, hay, hay, hay registros de revistas donde por ejemplo si donde sale Kimura y eh, las imágenes que salían en de portadas de revistas se sale completamente cortado. No hay nada, solo hay una silueta. Mm. ¿Sí? Sí. Eh, no, entonces... y además que el hecho de que el juego, que el hecho de que el juego llegue, llegue, llegue a PC se presta para que hagan mods. Y puede ser que eso también. Mira, hay muchas razones, pero yo estoy hablando solamente es, a ellos solo les interesa el tema de distribución de derechos de imagen. Cuenta, claro. supuestamente uno de los selling points del juego es tenerlo a él como actor principal. Es que, mira, sí. para que te hagas una idea, creo que el equivalente más cercano que tenemos a nivel de accidente es, por ejemplo, Norman Reedus en Dead Stranding. Claro. Cuenta, y quizás ni tanto eso, porque el selling point no es que sea Norman Reedus, sino que Norman Reedus se haya prestado como, como cara, como actor para el juego, aunque en realidad eso no le vende el juego a mucha gente. ¿Te das uh -huh. cuenta? ¿Qué pasa? Debido a, a que las agencias son súper restrictivas en cuanto a quién, a, a cómo se puede redistribuir la imagen de este actor y de otros talentos que ellos manejan, Vega dijo, mira, es súper importante que eh, este juego tenga un porte PC, y si no lo tiene, no, hay, no tiene sentido seguir con la franquicia. Claro. eso nos dice a nosotros que eso viene de la mano de todos los esfuerzos que ha hecho Sega por llevar, por ejemplo, Yakuza completo a PC totalmente, no, y a eh, todas las consolas a todas las consolas que hay entonces, directamente tiene, eso nos dice a nosotros que una de las ventas más grandes que ha tenido Sega gracias a esos ports y, y que ha justificado el hecho de que sigamos viendo más ports y más interés en hacer esos ports, es precisamente las versiones de PC correcto que igual, es, igual esta serie no está esta franquicia estas series spin-off son no están ajenas a, a este tipo de polémicas porque ya en el juego anterior en judgment eh, hay que recordar que Sega tuvo que literalmente reemplazar a uno de los personajes del juego debido mm. a que estuvo involucrado en un caso de drogas bastante feo literalmente sí. tuvieron que recastearlo antes de que el juego saliera de como cambiarlo Uf. completamente tú cachas que los japoneses la, la funa o, bueno, o sea, onda como que el compadre salió funado. los locos tuvieron que hacer todo el trabajo de reemplazarlo en otro actor de voz y reemplazar su personaje dentro de todo el juego no mm. era un personaje menor tampoco te cacho así Ajá. que es, es, es, es, es bastante brígido y es bastante decidor de cómo parte de la cultura japonesa ah, ¿Cómo te lo pongo? En el fondo es eh, bastante decidor de cómo este juego es japonés eh, Derechamente el hecho de que exista en Occidente es una extrañeza Claro. Un lujo. Es, es una, Perdón, una apuesta de Sega por traer ese tipo de juegos a Occidente del de selling point de tener este actor no hace absolutamente nada nada porque nosotros claro. probablemente no sabemos quién es Kimura yo sé que alguien va a escuchar esto dice pero cómo no saben quién es cuya Kimura el pasa cultos <risa> <risa> <risa> ah. Ah. Eh, bueno, sí. hay que ver qué va a pasar hay que ver en realidad yo creo que eh, vamos a ver qué va pasar porque en realidad el juego le fue súper bien, estuvo presente en uno de los estuvo presente acá en el, en el State, en el of, State Play. of Play, entonces hay una apuesta súper fuerte por lo que está pasando a Like a Dragon del de último juego de Yakuza, le fue excelente y sería una lástima que en realidad eh, se perdiera la oportunidad de esto, que en realidad mm. como ya dije recién, es muy probable que ni siquiera sea un problema seguir con la serie más adelante eh, con otro personaje que si la fórmula funciona, sí. eh, claro. ahí, vamos a ver qué pasa. Yeah, sí, eh, sí, y luego, sigamos. sigamos, sigamos porque ya nos uh -huh. quedamos pegados en eso. Y ya, vamos con una noticia mucho más piola y mucho más simple para terminar por mi parte. The Witcher 3, yo creo que un juego piolita, de una compañía también super piola. Yo creo que ustedes no. a, a lo mejor no lo han, lo han escuchado. Uh -huh. eh, ya uh -huh. anunció. Eh, que va a haber una versión para la gen con gráficas mejoradas Y va a tener, esta versión mejorada, ítems eh, y referencias a la serie de Netflix ¿Se wow. la vieron? Sí, sí la hemos no visto. La he visto ¿La he visto, Pato? Sí Yo, la verdad, tengo que ser súper honesto, yo no la he visto, no he jugado de Witcher Sé que tengo que jugarlo eventualmente, pero... Eh, no han dado mucho más detalle, que sí es importante destacar que el equipo que va a estar desarrollando este port, o esta mejora visual para The Witcher 3, eh, es un equipo externo dentro de eh, CD Project Red, así que esto no tiene nada que ver, no quita lo que se esté haciendo con el otro proyecto, del cual no sé si vale la pena mencionar. De, por el cual es conocido CD Red que también es bastante cuestionable y que a, ante, la, ante los miedos que está generando alguna gente en internet sobre si el hecho de estar trabajando en esto iba a implicar que el otro juego que rima, eh, que rima con Punk 77 eh, eh, se haya abandonado esto es algo que ya se viene trabajando hace mm. rato, es algo que se tiene planeado hace tiempo probablemente, así que hay que ver qué pasa. O sea, hay que mencionar que eh, The Witcher 3 es aún un juego muy popular, es un juego que tiene todos sí. los premios habidos por haber y una, una mejora visual eh, que se lance en consolas gen realmente es algo que me interesaría mucho ver porque hasta el día de hoy el juego se ve maravilloso. Después del 2016, sí. creo, si no me equivoco. Creo que antes, incluso. Creo que de antes, incluso. ¿O no? Sí. sí. Eh, hay una, una, una notita, ¿sabéis? Que mostraron. En, bueno, mostraron en el. En la, en la imagen de la portada del juego, digamos, sí. la mostraron como rehecha. Eh se ve se ve súper bien pero a la vez como que mucha gente dice che, no, como como que no de repente como que no calza tanto con el personaje como que le, como que lo, le hicieron un update visual sí, hay completo, hay un ¿no? hay un pequeño rediseño con el personaje principal de Gerald la gente está un poco preocupada de eso pero bueno hasta que no muestren la imagen como se ver oficialmente ese nuevo rediseño vamos a tener que ver qué pasa uh -huh. probablemente Oye, y, y la la otra semana. cosa que el otro paréntesis que, que quería hacer ahí es yo no, yo no he visto la serie pero vol, vuelvo a reiterar que me parece que esto es una serie, de, de una saga de, de libros sí. Entonces sí. Me, pare, me parecería raro que hayan incorporado algo en la, en la serie que no sea del libro y es como, ok de, de, del, del libro hicieron el juego pero del libro hicieron la serie y de la serie la van a, lo van a meter al juego como extraño, ¿Por qué no dicen que lo sacaron todo del libro nomás no sé es no es que el, es es hay, que hay no. libertades visuales que se tomaron con la serie sí. entonces ah, yeah. llame, sí, sí. llámese el, o locaciones o como hicieron algunos de los de los, de los monstruos eh, armaduras todo ese aspecto que es más visual inclusive el mismo actor que es Henry Cavill cómo se personificó el personaje, mm. todo eso podría ser incluido como parte de retoques. Ah. Último so. dato para cerrar la noticia. Eh, según aclaren aquí mismo la gente en Twitter, eh, esto sería, si usted ya tiene el juego en Play 4 o en Xbox One, su update sería gratuito. Un upgrade. Ah, qué bueno. Básicamente. Puedes tener <risas> para las nuevas consolas. Punto para Xbox. Mm -hmm. eh. Y bueno, estos ítems de. Eh, ¿Cuánto se llama? De, de, de, inspirados en la serie de Netflix serían también del e gratuito. Bien. Bien ahí. Eso. Oye, Sigamos entonces. Sí, varias noticias. Yo creo que voy a resumir algunas de las mías <ríe> para poder entrar ya. dentro de los tiempos. Bueno. Empezamos. Ah. Oye, encontraron miles de PC4 Pro eh, siendo usados para minar cripto en una bodega. Esto fue en Ucrania, donde encontraron que, aparte de estar siendo usados estas consolas, racks eh, de, de consolas, además de eso estaban usando eh, ilegalmente la luz. Eh, ¡Ah! oh. Dicen que eh, pues, eh, generó un, un, una pérdida de mil dólares de solamente energía ocupada para realizar minados de criptomonedas por lo mismo la policía tuvo que desbaratar esta, este lugar que fue en una bodega donde encontró que había muchas muchas consolas, creo que mil consolas siendo ocupadas oh. solamente para minados de criptomonedas esta cuestión eh, de las criptomonedas Sí, a nivel de hardware ha generado muchas escasez y aparte de eso que está generando ganancias solamente para unos y no siendo usadas para el propósito que era originalmente. Mm. El mundo que estamos viviendo actualmente. Sí. En otras ¿Qué? noticias, tal como lo habíamos comentado cuando estuviste hablando de State of Play, justamente hay una discusión de que The Stranding Directos Cats... No sea específicamente un directo Cut. Esto es, Fue entregado por el mismo Kojima. En donde menciona de que eh, el tema de que el juego de por sí no incluye cortes. Sino cosas que quedaron fuera porque se empezó a desarrollar después como reediciones y demás. Implica de que esto no es como. Una definición de Director's Cut Porque no fue algo que a él le claro. impusieron Inclusive tuvo tiempo de sobra ¿no? Para agregar más cosas Sino que se le ocurrió después Entonces sería como Casi un DLC Es una expansión del mismo es una juego claro. Yo decía Lo más probable lo más probable es que hayan tomado La, la decisión de ponerle Director's Cut Como, algo, como una estrategia de marketing pero les va a salir el tiro por la culata porque es lo mismo que dice él. El, el hecho de que diga director's cut implica que el primero él no lo. no, lo, no, no estuvo 100% creativamente en él. ¿Cachai? Claro. Eh, y eso eso como que le hace daño al, al original porque ahora todo el mundo. o sea, la gente que es fan de Kojima va a decir como. ah, pero entonces el, el primero ya no lo tengo que comprar o el primero ya no lo tengo que jugar. Voy a jugar. Este, o sea que no es sí. mala pal tampoco, pero de, como que le, para la imagen del, de él como desarrollador y de la empresa, me parece que es una mala jugada. Sí, en me parte, igual esta jugada. jugada se entiende por parte de Play, primero, una estrategia de marketing para justamente indicarle que el juego no es completo. Segundo, porque igual intenta emular la, la definición de directos Cat que se ocupa en el cine, que es como te vamos a añadir más cosas en la película porque. Sucedieron cosas que no se agregaron en su momento pero bueno, mm. no es algo que fue impuesto y tercero, yo siento claro. de que igual va de la mano a que eh, hace no mucho muchas semanas atrás creo que hace un par de semanas nomás eh, se liberó el Death Stranding para el resto de las consolas Llámese Xbox y PC mm. entonces posiblemente venga la mano a eso oh, yeah. a decir que, hoy el título no está completo es como el del Final Fantasy el, el interlude de claro. que sacaron de que derechamente hay un contenido DLC que es exclusivo de PlayStation entonces va va ah. siento que va van de la mano por ahí mm. Mm. yo ahí mismo Kojima dijo que no le gusta el nombre no le gusta el Director's Cut sí, pero que, es algo que nombre, creo bueno. vino decisión de de Sony finalmente en otras noticias un poquito más alegres en la semana pasada estuvimos hablando de que se está realizando el Cyber Games Don Quick. y sí. en esta ocasión eh, le fue sumamente bien y cerraron este eh, 2021 con 2.9 millones de dólares recolectados un montón de plata Sí, eh, la organización se siente sumamente satisfecha con esta situación porque eh, se podría considerar que esta edición del Summer Games siendo la tercera edición que se realiza de forma virtual considerando de que tuvo el Summer Games y después el Games Don el Awesome Games Don't Quick eh, fue ha sido la más exitosa en todo sentido de la palabra porque ha logrado mayor recolección Obviamente esto no se puede comparar con las ediciones fí físicas, pero aún así es, el monto es sumamente considerable. Habíamos dicho de que ya con un millón o dos millones era un proyecto bastante exitoso y ahí lo superaron con creces. Van a tener que hacer uno ahí para pa pagarle a Nintendo. <risa> <risa> claro. Anda por ahí la, la meta. Eh... eh Empezamos con Nintendo <risa> <risa> Fera Blizzard Claro en, bueno. en otras noticias Que están rodando Por ahí en la red Dicen de que el Final Fantasy 16 no va a ser Mostrado en la próxima Tokyo Game Show como estaban suponiendo Algunos esto se debe a que durante la semana pasada se realizó un streaming de 14 horas dedicado al Final Fantasy XIV sí. donde hablaron mucho sobre el juego y entre eso eh, hubo varios invitados tuvo un director de Nier's Automata de otro juego de, de Final también y entre ellos justamente el director que se encuentra a cargo del Final Fantasy XVI y en donde eh, dijo que es muy posible el que el juego no sea presentado en la próxima Tech Game Show ni en ningún otro evento hasta que estén seguros de que estén listos para eh, su próximo lanzamiento. Por lo anterior mm. por lo anterior es eh, que decidieron más eh, tomar cartas al asunto y decir que, derechamente, más, mejor no esperar mucho del título próximamente. Perfecto. Y eh, una de las últimas noticias para poder estar cerrando y creo que es una ¿Mm? de las más anecdóticas okay. Es que los fans logran instalar Windows 11 en teléfonos móviles y están probando jugar juegos de PC Como por ejemplo el Crisis. Sí <risa> eh, Surgió oh, el meme mira, que me si el, sí, el PC mira, puede, puede correr Crisis? Eh, no, es, hay, hay, hay que ser de esta edad, hay, hay que nacer en este año, de este año para arriba para que haga esa talla sí. Justamente hay un youtuber que subió un video que muestra el proceso de instalación de Windows 11 en un OnePlus 6T Lo subió el pasado 28 de junio, eh, donde elimina completamente el sistema Android y lo reemplaza con el eh, sistema operativo de Windows y entre, después de ese proceso varios empezaron a jugar con sus dispositivos eh, y han logrado correr a pesar de que no logran los lo frames por segundo que uno espera, pero obviamente porque son móviles eh, jugar juegos como Left 4 Dead GTA eh, 4 e incluso Rocket League Y obviamente lo, lo más sorprendente de esto es que logran correr el crisis crisis sí Oye, pero había... había... Una... Hubo una época en la que habían teléfonos de Windows no sé si todavía están oh, ya, está hace rato. no hace rato Windows de eh, después del Windows, Windows 8 que fue el Windows Phone que la época donde está el Windows 8 eh, debido al poco éxito uh -huh. que tuvo el, el dispositivo que derechamente botó la rama y por lo mismo eh, empezó a modificar el Windows 8 ah. para que ya no tenga este tema de compatibilidad con dos teléfonos y derechamente lo dejó para las tablets que de por sí todavía claro. siguen siendo ocupados por Windows Pero porque son dispositivos más grandes No, pero móviles está completamente muerto en Windows Y por lo mismo es que ahora el Windows 11 va a tener full compatibilidad con Android Ah, qué bueno, eso está bueno igual Sí, eh, esta funcionalidad en todo caso estaba siendo probada en dispositivos Samsung por lo mismo es como que yeah. no es algo que se le ocurre en la noche o la mañana, sino que ya venía siendo testeados en otros celulares la chucha, el, oh, celular, el, nada. el celular con Windows corre mejor que mi PC weón. <risa> Sí, digo, hace rato hace rato que los teléfonos están ahí siendo, bueno tanto hay otros juegos que están en este momento que son bastante bototos que corren en, en teléfono y que la gente los juega en teléfono, así que Nada que hacer hmm. Y los ISP todavía no dan Soporte para La Discord, en los planes de prepago sería interesante ver si Un teléfono puede correr mejores juegos Que la Switch, eso, eso va a ser eso, uh, Esa uh, va a uh, ser uh, la uh, disputa uh, en el futuro Mira, no hay que ir muy lejos No hay que ir muy lejos para uh -huh. decirte que Sí es muy probable, ¿eh? Depende del mm. teléfono. Sí, ¿no? es verdad. Eh... Vale, vale, vale, vale. Pero mira, por lo menos lo bueno es que la Switch va a tener una pantalla que va a tener 0,5 sí. pulgadas más grande. Eh, y va a tener una patita más ancha y ajustable. Así que sí. por lo menos Nintendo sabe lo que está haciendo. Yo confío plenamente. Bueno, y aparte ¿cómo van, a, van a tener la, los dos como como a unos millones de dólares que va a llegar ahora con la demanda, yo creo que al fin van a tener más plata para poder invertirla en, en mejorar su... O sea, su... Sí, y uno no tiene va, van a invertir en unas 3060 eso claro la claro. van a comprar en Wish bueno oye, eso, algo más? no, por mi parte, son todas las noticias que yo tenía me di cuenta de que Tenecan. Eh, tenía harto contenido para poder discutir y también tú, así que lo dejamos sí, es que el, hasta, state eh, a a sí. el State of Play igual era harta noticia el State of Play igual era harta noticia así que, así está que todo, bien, todo bien sí entonces con esto cerramos esta edición de La Cuatrifuerza muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de Twitch si nos están viendo en diferido a través de YouTube no olviden que nos pueden seguir todos los lunes a contar de las 8 de la noche a través de nuestro canal de Twitch nos pueden encontrar en twitch.tv slash Pauacl también nos pueden pillar en el resto de las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook en Instagram en Twitter y en YouTube como Paua.cl o Paua.cl y recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar varias noticias y artículos, oye estamos trabajando en re varias reseñas que van a salir dentro de los siguientes días, ahí Fanny Chan también <ríe> está haciendo todo el esfuerzo para que podamos irlo sacando eh, Gracias, chicos Fanny. sí, sus redes arroba tenegan en todos lados arroba metarupx en todos lados. Sí. Y muchas gracias a todos que nos pasaron a saludir a saludar y a cooperar a través de nuestro canal de Twitch. Próximamente estaremos haciendo eh, algunas cositas interesantes que estamos trabajando en ellos y a futuro estaremos eh, liberando el canal de Discord para que también puedan ir integrándose y estar cooperando con nosotros. Así que eso chicos, estamos hablando próximamente, nos estamos viendo la próxima semana con más noticias aquí en la Cuatrifuerza. Eso chicos, yeah. nos vemos. Chau chau. ¡Ambuevo! Chau chau. ¿Viste? ¿Ahora?